Quiero agradecer la presencia del viceministro de Tesoro de Crédito Público, Carlos Link Ruiz, que nos acompaña. Viceministro, ¿cómo está? Buenos días, Héctor, le saluda. Muy buenos días, Héctor. Muchas gracias por la invitación. Un saludo para todos los televidentes. No, a nosotros los agradecidos porque nos acompañe. Y de inicio quiero consultarle, viceministro. Toda la gente que en este momento nos sintoniza, que está prestando atención y que tiene un crédito bancario, ¿a quién debe hacer caso? ¿Al comunicado por la ASPI o a la ley promulgada por el gobierno? Bueno, la ASI sí es la entidad que, eh, la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero, quien ha dictaminado un reglamento, ¿no? Justamente en base a todo ese trabajo que se ha ido realizando con las entidades financieras, con ASOBAN, y obviamente ese trabajo se lo hizo en coordinación con eh, lo que viene a ser eh, todo el sistema financiero, ¿no? Entonces, la normativa lo que expresa el diferimiento de los pagos, pero la reglamentación fue dictaminada por la ASFI, ¿no? entonces todas las consultas que se tengan respecto a esta normativa hay que hacerla a esta entidad que es la que se encarga específicamente de ver el funcionamiento y la reglamentación del sistema financiero. Pero ahora, viceministro, sí. la ASFI dice que se debe iniciar con el pago, a partir del mes de junio. Sin embargo, la ley, y le digo la 1294, indica que se postergan los pagos hasta seis meses después de esta cuarentena. Existe una confusión y la gente está en este momento dudando y no sabe lo que tiene que hacer. La normativa es clara. Habla de mínimo tres meses y hasta seis meses. Eso no significa que mínimamente tienen que todos los bancos postergar seis meses los pagos. Tienen que ser mínimamente tres. Y eso es lo que han hecho las entidades financieras, ¿no? Y en base a solicitudes justamente de los microempresarios, los conapyme que han, se han acercado obviamente con la Autoridad de Supervisión y con ASOBAN, han pedido que se difiera el pago desde el del mes de marzo. ¿no? Entonces, marzo, abril y mayo no van a pagar absolutamente nada. Y a partir de junio se tendrían que realizar los pagos. Ahora bien, cada uno de los prestatarios puede recurrir a su entidad financiera, los prestamistas no es primera vez que van a ir a un banco y van a estar en la nebulosa de que no saben cómo funciona el sistema financiero, no es primera vez que pagan un crédito o que van y renegocien, cada uno de los prestamistas sabe y puede recurrir a su banco para que a partir del tercer mes de junio puedan acercarse y llegar a a un refinanciamiento o ver cómo lo hacen de la mejor manera con su entidad financiera. Ahora, los legisladores, en este caso la diputada Tilia Choque, ha indicado que por esta contradicción que ellos habrían identificado, se tendrían que iniciar procesos penales a todos aquellos quienes han emitido el comunicado, el ASI, partiendo de su director, porque obviamente usted me dice que a partir del tercer mes y que la norma es clara, pero también la ley indica que se deben postergar los pagos hasta seis meses después. ¿Eso qué significa? ¿Que la gente tiene que llegar al banco y decir, no, no puedo pagar y necesito que se posterguen seis meses más? No, yo no le dije eso en ningún momento. Yo le dije que son tres meses mínimo y se lo expliqué claramente que a partir de ahí pueden acercarse a su banco. Ahora, lo que la diputada... Quiere realizar los procesos, etcétera, yo creo que las consultas tienen que hacérselas a ella. Bueno, ahora, dentro de todo esto, los microempresarios han indicado también, dice ministro, que van a iniciar una protesta y que van a intentar conversar con ustedes, las autoridades que se encuentran dentro de la cartera de economía, para solicitarles que, por favor, se dé cumplimiento a lo que dice la ley. Y han iniciado también algunas protestas a través de las redes sociales. Bueno, tendrán que acercarse ¿no? a la autoridad de supervisión de todo el sistema financiero, que es quien regula toda la normativa. ¿no? Si existiera alguna contradicción, habría que hacerle las consultas al Tribunal Constitucional, ¿no? para eso están los organismos eh, legales donde se tienen que recurrir y que aclaren ¿no? todas estas normativas. Muy bien. Ahora, dentro de lo que se indica a través del cronograma y la, de lo que ha presentado en realidad, la se indica que eh, habrá un costo financiero. Los costos financieros tengo entendido que son los intereses, las comisiones y todo lo que se origina a través del préstamo. Pero la ley dice que este diferimiento no implica el incremento de los intereses, ni tampoco las sanciones, ni tampoco las penalizaciones. Esta sería otra contradicción presentada. ¿Qué tiene que hacer la gente? La ley expresa de que los que tienen créditos no van a pagar ni multas, ni intereses, ni ningún costo adicional por el diferimiento de sus pagos, y eso es lo que se va a cumplir. Los costos financieros son, se refieren a los costos que tenga la entidad financiera. Pero también habla de los intereses, si no estoy equivocado. No de los créditos, no de los créditos, ni de los intereses. No se va a incrementar ni los intereses ni las multas. Muy bien, otra de las cuestionantes que también nos hacía la gente, ¿Qué significa un periodo de gracia? Un periodo de gracia es que usted no paga el crédito por cierto tiempo, sin multa, sin interés, se lo está prácticamente dando ese periodo, esos tres meses son el periodo de gracia que se lo está dando, que no te va a costar absolutamente nada de crédito, y de ahí para adelante, ya en base a esas condiciones, cada prestatario va a realizar su pago. Esto se lo pregunto por qué, porque hay mucha gente que en estos momentos no está generando un recurso económico suficiente para poder cancelar su deuda el siguiente mes de junio. ¿Qué pueden hacer todos aquellos que la están pasando mal y que no van a tener ese recurso económico? Ahora, ¿la población necesitaría un tiempo más para retornar a sus fuentes laborales y obviamente generar ese dinero para recién hacer el pago? La apertura de las actividades económicas, ya lo explicó la presidenta, se va a realizar a partir del lunes 11 de mayo. A partir de ahí, las personas, todos los empresarios pequeños, van a empezar a movilizarse y reactivar cada una de sus actividades económicas. Entonces, se tiene un periodo prudente para que se reactiven todas estas actividades, las personas generen sus ingresos y puedan llegar a cancelar su. Eh, sus créditos. Si en caso todavía no les alcanzara y vieran sus flujos, etcétera, tienen que hacer caso a la entidad financiera y determinar cuáles son las acciones que van a seguir entre la entidad financiera y obviamente los que tienen préstamos Como le digo, no es primera vez que están pagando un préstamo. Ya son varias veces que adquieren créditos, que tienen refinanciamiento, la mayoría de los prestatarios, eso se lo ha analizado en base a a toda la base de datos de información que tiene cada entidad financiera Ahora habrá que consultar todas estas dudas también Con la autoridad de supervisión de todo el sistema financiero Para que tengan más clara el panorama ¿no? Voy a ser incisivo en esto y consultar una vez más Y le vuelvo a preguntar lo que le había consultado eh, lasfi emite esta normativa Pero sobre una normativa está una ley le vuelvo a consultar, ¿no hay una contradicción, viceministro? Le vuelvo a responder, tiene que hacer la pregunta a la ASI y a las autoridades que realizan justamente el tema del sistema financiero. Bueno, usted está hablando un periodo, usted habla también de un periodo prudente, ¿cuándo consideraría usted que es un periodo prudente para que la gente pueda realizar esta cancelación de las deudas? Bueno, se van a generar ingresos durante este mes de mayo y en junio van a comenzar a realizar sus pagos, ¿no? Entonces, eh, como le digo, cada prestatario puede ir a su entidad financiera. Bueno, ahora, eh, de pronto Sobán indicaba en el mes de marzo y decía que, que va a existir un diferimiento de las cuotas, una reprogramación de las deudas, acceder a recursos para financiarlas en las actividades, y la gente una vez más se pregunta a quién hay que hacerle caso, a Soban, a la ley o a la ASFI. Todas las dudas que tengan con cada entidad yo creo que tienen que hacerle las consultas a Sobán, ¿no? porque esos dictámenes o reglamentaciones las lanzan ellos, tanto como a Sobán como a la ASFI. Esto se lo consulto porque al fin y al cabo ustedes son las autoridades que manejan el tema económico. Entonces, eh, más arriba del director de la ASFI, ustedes podrían despejarnos todas esas dudas. ¿Qué le dice a la población que en este momento continuaría confundida, viceministro? Bueno, que recurran a su entidad financiera, ellos son los que quienes le van a dar una luz más clara, las normativas son eh, generales y las reglamentaciones las hacen las autoridades de supervisión y los medios de comunicación lo que deben hacer es recurrir a las entidades que lanzan justamente estas reglamentaciones para aclarar las dudas a la población y no empantanarlos más. Bueno, ¿significa entonces que Asobán estaría sobre la cartera de Estado de Economía? No, en ningún momento. ¿no? Pero si tiene alguna duda de su comunicado, es a ellos que tiene que hacerle la consulta. Muy bien, le agradezco mucho por acompañarnos, viceministro del Tesoro de Crédito Público, Carlos Link Ruiz, por, bueno, eh, reflejarnos un poco cuál es el panorama, y me imagino que la gente todavía continúa confundida. Se dice la mañana con 56 minutos. Que tenga buen día, viceministro. Muchas gracias. Un saludo para toda la población. Gracias.